En este video vamos a aprender a crear funciones. Una función nos permite usar un código y volverlo a usar una y otra vez sin necesidad de copiar y pegarlo varias veces o sin necesidad de reescribirlo una y otra vez. Entonces las funciones nos permiten no solamente tener un código mucho más limpio, sino que nos permiten ahorrar tiempo y cuando, por ejemplo, cometemos un error, digamos, si yo tengo varias veces escrito este código varias veces para que me pregunte varias veces varios usuarios. Si cometo un error, me tocaría cambiar ese error en cada uno de esos códigos. Mientras que si tengo una función y simplemente no, tal vez no un error, si no quiero cambiar, ya no es el nombre, si no quiero cambiar esto a preguntarle una data o algo así al, al usuario, entonces simplemente voy a la función y desde la función puedo hacer la mejora. Veamos entonces cómo es una función. Primero que todo, voy a seleccionar todo esto y voy a comentar esta región. Un atajo es Alt 3. ¿Cómo funcionan los comentarios? Los comentarios los indicamos con este signo, que es el signo numeral. Y puede ser uno o puede ser dos, no importa. Digamos que acá en este caso vamos a usar dos. Son notas que yo me dejo a mí mismo como programador. Es decir, no las va a leer Python. Apenas Python llega a esta sección, fíjense que esto antes tenía un color distinto, apenas cambió el color a rojo, ya sabemos que son comentarios que solamente nosotros vamos a leer. Y la instrucción para Python es, salta esta línea y sigue a la siguiente. Entonces, acá yo voy a dejarme un comentario. Crear una función muy sencilla entonces para arrancar a crear una función ¿qué es lo que necesitamos? primero queremos definir la función entonces escribimos def y acá va a ir el nombre de la función yo no puedo escribir el nombre de la función con espacios porque fíjense que ya esto deja de estar en color azul y se sale del nombre. Entonces, voy a escribir algo muy sencillo. Área cuadrado Y pongo dos puntos. Lo que va a seguir es lo que está adelante los dos puntos. Ah, bueno, y acá algo más. Debo escribir estos dos paréntesis. Dentro de estos paréntesis van a ir los parámetros. Los parámetros son ciertos valores que la función va a buscar de un código anterior, en caso de que esto esté vacío, como vamos a usar en este caso, porque vamos a usar la función más sencilla, no va a buscar ningún parámetro. Los parámetros lo vemos más adelante. Por ahora lo importante es entender que tenemos que primero definir la función, después darle un nombre a la función, escribir los paréntesis y dos puntos. Algo muy importante, fíjense que acá... Hay un espacio. Apenas yo di Enter, pasa automáticamente a la siguiente línea, pero con un espacio. Acá hay cuatro espacios. Automáticamente Python crea esos cuatro espacios. Lo cual quiere decir, fíjense que está alineado con el área. Quiere decir que lo que esté alineado con el nombre de la función, ahí es el código que se va a correr. ¿Listo? Entonces, ¿Qué voy a hacer primero? Yo primero voy a crear una variable que va a ser base. Y la base la voy a preguntar como hemos hecho antes. Entonces, ¿cuánto mide la base? Altura. Y voy a preguntar cuánto mide la altura. Recuerden que debemos usar nombres que nos parezcan fáciles de leer a nosotros. No poner X, no poner Y. Y el retorno. Entonces escribimos esto. Return. Ahí lo que vamos a escribir es el resultado que esperamos. Que salga de el área al cuadrado. Va a ser base por altura. Muy bien. Voy a correr este código. ¿Qué sucedió? No sucedió nada. Porque hasta el momento solamente hemos definido la función. No ha sucedido nada con la función, no, no hemos corrido la función. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es correr la función. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien. Simplemente escribimos la función así tal cual, con los paréntesis, y ahora sí podemos correr esto. ¿Cuál es la base? Digamos que 5. ¿Cuál es la altura? Digamos que 5. Listo. ¿Qué sucedió en este momento? Que tenemos un error. ¿Se acuerdan que nosotros cuando pedimos información del usuario siempre recibimos strings o recibimos texto? Tenemos que volverlo. Entonces... Un entero. Y acá también este lo vamos a volver un entero. Listo. La base mide 5, la altura mide 5. ¿Y qué sucedió? No sucedió nada. Digamos que cuando Python corrió, el código sí por dentro calculó el área, que es 5 por 5, 25 pero no nos lo mostró. Recuerden que para que no, lo, no nos muestre, tenemos que escribir la función print. La base es 5, la altura es 5. Entonces, el resultado es 25. Bueno, yo acá cambiaría primero lo siguiente. Esta función debería ser el área de un rectángulo. Así no necesariamente solamente puedo hacer las áreas de un cuadrado, sino de un rectángulo. Área rectángulo. ¿Y qué sucede? Que En este caso, como les había dicho antes, cuando quiero cambiar algo, simplemente voy a la función original y lo cambio. Y es mucho más fácil corregir el código o modificarlo. Vamos a hacer lo mismo el día de hoy con nuestro proyecto anterior. Vamos a crear una función para el usuario que se quiere pensionar pronto o cuando quiere ser joven. Perdón, cuando es joven y quiera pensionarse. Entonces, vamos a usar esta misma estructura que estamos viendo acá, que es primero definir una función, escribir el nombre de la función, los paréntesis. Y escribir el código que va adentro. Vamos entonces a borrar todo esto por ahora. Y yo no quiero crear una función muy sencilla. Sino ahora quiero crear una función para la pensión. Siendo joven. Listo. Primero que todo. Definimos la función. En este caso, yo la voy a llamar usuario joven. Abro paréntesis, cierro paréntesis, dos puntos. Es lo primero que voy a tener toda función. Ahora vamos a escribir el código que va a correr apenas llamemos cada una de estas funciones. Y es el código que vamos a tener acá arriba. Entonces, primero que todo, vamos a escribir me paro acá. Enter. Vamos a darle la bienvenida al usuario. Enter. Fíjense que sigue el espacio. Vamos a preguntarle el nombre. Después los gastos mensuales. Y como teníamos antes, los gastos anuales. Y finalmente, la inversión. Listo. Se va a retornar, en este caso, la función. La función va a dar un valor que va a ser este de acá. Y vamos a decir print, y quiero que me muestre la función, usuario joven, abro paréntesis, cierro paréntesis, y cierro el paréntesis de la función print. Hemos creado nuestra función personal. La función print ya existe, no la podemos usar. La función input ya existe, la función int ya existe. La función str de string ya existe. Nosotros hemos creado esta función. Vamos a correr el código. Y vamos a ver qué sucede. Nombre, Juan. Los gastos mensuales, dijimos que 2,500. Y me sale el código. ¿Qué sucede? ¿Dónde quedó el mensaje? Acá quedó. Entonces, yo puedo escribir acá más arriba el mensaje y va a usar el nombre que queda tal tiempo para pensionarte y después el valor que debes invertir. Entonces, nombre para pensionarte joven debes invertir este monto. Ahora hagamos el ejercicio con Pedro. Pedro, dijimos que era 1250. Y acá hay un problema. Me dice, y eso es muy importante. Cuando ustedes estén programando, no se preocupen. Estos mensajes de error van a salir muy, muy seguido. ¿Qué sucedió en este caso? Que nombre no está definido, como dice acá. Entonces, esta, acá cuando yo fui a imprimir el nombre, el nombre estaba dentro de la función pero no está por fuera de la función. Yo necesito que al crear la función, lo que se está generando solamente se está creando la variable inversión. De resto, Python lo que hace es olvidarse de toda esta información. Es decir, ya no aparece gastos mensuales, ya no aparece gastos anuales. Lo único que va a devolver esta función son los, eh, va a ser el, el valor de inversión. Entonces, para corregir eso, Simplemente puedo introducir esto acá y nos permite saber el resultado. Va a imprimir el nombre con el mensaje y el valor. Y puedo borrar esta sección de acá. Acá hice una modificación y esta función está dif diferente a la que vimos antes ya no está retornando el, el nombre. Perdón, ya no está retornando la inversión. Acá el retorno, es decir, ya nos está creando un valor. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Lo cual quiere decir que para crear esta función, no siempre tenemos que tener el valor de return. Entonces, vamos a correrlo. Vamos a usar el caso de Pedro. Y fíjense que lo que sucedió es corre el mensaje, pero ahora me queda la siguiente y nueva, eh, nuevo valor en Python que es none, es vacío. ¿Listo? Más adelante veremos cómo agregar más a funciones, cómo volver esto un ejercicio mucho más complejo. Pero por ahora lo importante es que hoy aprendieron a crear una función, reutilizar código y aprendieron el nuevo valor que es el valor de non o que es un valor vacío.